de todo el mundo os está hablando en este momento en directo luis desde madrid eh, el vivo que hacemos todos los días esas personas que veis ahí en pantalla que habéis visto están en el salón de reuniones que que, que que abrimos todos los días antes de las 9. vale lo abro siempre media hora antes de las 9, hora de españa que es ahora es ahora más o menos y luego lo cierro cuando empieza el vivo en youtube tengo que cerrar el salón para que ya los que han entrado antes pues sean los que participen en el vídeo porque si no vamos no se podría gestionar los que queráis participar en nuevos vídeos debajo os dejo el enlace con el código de la reunión y mañana pues antes de las 9 eso sí antes de las 9 hora de madrid pues empezáis o sea entráis y participáis bueno, día 17 del confinamiento. Me han dicho que no diga esa palabra, pero no sé por qué nada no voy a decir. Estamos confinados. Otra cosa es que ese confinamiento sea necesario, porque hay un bicho ahí, pues vale, pero estamos confinados. A mí me apetecería salir ahora a la calle, por favor. Y no puedo. Eso es confinarse, estar confinado. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de cómo migrar de mentalidad. También os he puesto dónde guardo mis ahorros, porque tiene que haber un cambio de mentalidad yo muchas veces digo que no solo hay que emigrar de país sino muchas veces más que emigrar de país hay que emigrar de, de moneda o hay que emigrar de modelo de negocio de modelo de trabajo vale os recuerdo que siempre emitimos en vivo en directo vale que el que no esté suscrito que se suscriba con campanita y, y que aquí cada uno da su opinión personal tanto los invitados que están ahí en el salón como yo mismo vale os recuerdo también que lo último que hemos hablado en los últimos vídeos cómo ganar dinero en situaciones como la actual situaciones de crisis para el que no tiene trabajo ahora cómo puede hacer para ganar dinero desde casa o desde otras formas cómo arreglar los papeles en la actualidad y también hemos hablado de cómo eh, establecer rutinas o cómo cuando uno está encerrado en casa a las 24 horas cómo puede digamos sobrevivir de la mejor manera psicológicamente hablando y físicamente y por cierto, y ya, ya dejo a los invitados. Hay una chica en Telegram mmm, que se ha ofrecido para daros clases gratis de fitness. Es una monitora de fitness, aeróbic. Además es presentadora de televisión. Y justo antes del vídeo me he metido en el grupo de Telegram y estaba ofreciendo ahí ella para, de forma gratuita, daros clases, ¿vale? Para formar los grupos. El que esté interesado, debajo del vídeo tiene el enlace a Telegram y ahí lo tiene. Bueno, vamos a empezar. Eh, la, como quiero dar paso a todos los invitados que todavía no han estado nunca, pues mmm, está Sandra. Sandra, eh, te inicio el audio, ya lo tienes, ya lo tienes, preséntate, dinos dónde estás. Sí, eh, hola Prislines, estoy en el Toronto, en Canadá, Tengo, voy para dos años de estar aquí. Este, con ganas de ir a España pronto tenía planes de ir para allá pero bueno con todo esto pues ya todo se, se ha propuesto oye Sandra y allí tenéis también encierro confinamiento como le queramos llamar sí sí cuántos tenemos días? tres semanas tres semanas ah pues bien y llevamos llevamos muy poco o sea cuántos fallecidos lleváis final, porque 25, aquí terrible cuatro. cuántos 25 bueno Aquí vamos, creo que por 8000, si no, si me corrige alguno de los españoles que están en el, en el salón que Sandra, entonces tú te querías venir, ¿no? Pero no se te han truncado los planes, ¿no? Sí. Bueno, se, se han pospuesto, ¿eh? el que quiera venir. A ver, muchos preguntáis que para cuándo calcular mínimo tres meses, según mi opinión, a partir de tres meses en adelante. Vale, hay quien dice que luego esto se va a recuperar muy rápido, hay quien dice que no se va a recuperar tan rápido. Hablo a nivel mundial, ¿eh? pero yo os quiero dar hoy por ejemplo unos tips de cómo ponerse a trabajar desde ya pues como está haciendo don alberto como estoy haciendo yo como están haciendo otras personas que estamos produciendo aunque estemos confinados para lo que se necesita muchas veces un cambio de mentalidad vale un pequeño cambio de mentalidad y también el tema de los ahorros dónde guardar los ahorros cuando hay peligro hay peligro por lo menos psicológico aquí tenemos al señor don josep Ahora voy a dar de pa Ahora doy paso al, al letrado que os quiere decir algo importante pero antes de don Josef dinos tú un poquito tu preocupación No bueno mi preocupación supongo que es la de muchas personas y sí sí, y no sí por... pero te pongo el ejemplo amigo sí sí pues hay preocupación o no estoy equivocado y estar sí, muy feliz de hay, tener hay, todo hay tu dinero en el mismo sitio en el mismo banco te lo digo un poco con sorna para que me entendáis Claro, ahí está. Yo creo que no, no hay que tenerlo en el mismo sitio, como tú dices. Quizá el secreto es... Hay, hay un refrán aquí en España eh, que dice que no pongas todos los huevos en la misma cesta. Porque si se te cae la cesta, se te rompen todos. Josep, tú trabajas... En tema, si no me falla la memoria, tema de profesor, ¿no? De autoescuela, porque una vez hicimos un vídeo contigo, lo podéis ver. Así es. Sí, se seguías, sigues trabajando en ello, ¿no, amigo? Sí, sí, sí. Profesor de formación vial. Que de se vial, llama. pero además a nivel sí. superior, ¿no? Para tema de camiones y eso, ¿verdad? Sí, sí, así es. Eh... Los fijaros, los que son profesionales, vale ya ¿no? ah, eh, Josep, para donde quiero ir es ahora se, con este con el tema este del bicho eh, lo habéis parado, las clases, supongo, ¿no? ¿O siguen funcionando. Pues para el, la, la empresa para la que yo trabajo es una empresa muy grande, eh, tiene empleados. Oye, os pido ¿sí? a todo brevedad, por fin, que si no luego no. Vale, dinos, vale, pues, dinos, pero, Josep. Es una empresa sí. muy grande que tiene muchas sucursales repartidas y y lo que ha hecho ahora mismo, os ha hecho todos un ERTE. ERTE, vuelto, no sé. Sí, ERTE, sí, como le llaman. Vamos, que os han mandado sí. a todos a casa hasta sí. nueva orden, por así decirlo. Sí, vale. pues es un despido temporal. Temporal, ¿no? con promesa un poco, aquí le llamamos eh, expediente de sí. regulación temporal de empleo, ERTE. Quiere así decir es. que os, os mandan a casa temporalmente. Sí. Y luego sí. está el debate de si vais a ganar dinero mientras o no, si lo paga el Estado, si no lo paga el Estado. El gobierno social comunista dice que lo va a pagar todo, pero se le olvida el detalle no, no que no que no tiene el dinero, que no tiene el dinero ver, para hacerlo. Eh, la empresa sigue pagando, digamos. Sí, que bueno, sí. Que si lo estoy resumiendo un poco para que nos vamos a centrarnos en el tema del vídeo, vale, para darle un poco de agilidad, Josep. Ahora, vale. a ver, don Alberto nos quería decir algo muy importante. Le voy a poner en pantalla. Y ahora ya intervenís vosotros según queráis, ¿vale? Venga, don Alberto, ¿qué nos querías comentar? ¿Te activo yo el vídeo? O sea, el vídeo y el audio, o te lo activas tú? Venga, actívatelo. Sí. Ahí Hola, es. ¿se me oye bien ahora? Sí, ahora bueno. sí. Buenas tardes a todos. Eh, espero que estéis bien y no llevéis con paciencia esta, este confinamiento. Vale, bueno, eh, yo quería eh, brevemente, como siempre, puntualizar cinco cositas. Primero, un caso práctico que he tenido esta mañana de un desahucio de un apartamento hotelero, ¿vale? Eh, dos, eh, os he oído hablar ahí de precios máximos y no se trata de que te van a fijar el precio. no, me refería o, en Argentina eso, pero no aquí sí es que a partir de mañana eh, va a salir un, un real decreto con unas medidas económicas por el cual, si habéis oído algo de precios máximos es que se está refiriendo al precio máximo de los suministros eléctricos, ¿vale? Que no puede subir, ¿de acuerdo? Bien, solo puede regular el gobierno. Tres, eh, lo que decía Luis que os puede interesar es la ley, eh, digamos, eh, la agilización de personas que estén se encuentren extranjeros regulares en territorio español, ¿vale? Y cuatro, las medidas que van a seguir mañana, ¿vale? Ya por último, cinco que os, os recuerdo que a partir de mañana se abre el periodo para liquidar eh, el impuesto a la renta de la persona física. Bueno, eh, uno, como eh, caso práctico de esta mañana de un desahucio, no se puede desahuciar a ninguna persona mientras que esté el periodo de, de, de estado de alarma y a mi clienta pues lo que le ocurría es que en un apartamento turístico pues se le quitaba, se le acababa vencía el, el contrato a las 12 de esta mañana y el director del apartamento turístico le ha dicho la invitaba a que se vaya a la calle y qué tenía todo el, todo un apartamento ¿o era una habitación lo que tenía una, aquí? Habitación, una, una habitación. habitación buen dato que nos está dando el letrado os pido a todos brevedad por favor cuando digo a una brevedad me refiero a todos pero buen dato sí, que está dando don Alberto de que, aunque estéis en una habitación, incluso aunque no haya un papel por medio, en que, que el contrato sea verbal, mientras dure la situación de estado de alarma en España, no os pueden desahuciar. ¿eh? Eh, os dejo, lo con Alberto. Venga, siga Exacto. usted. Eh, sí, bueno, yo es que aquí me voy a eh, recalcar un poquito porque muchos de los que me están oyendo a lo mejor están en una habitación el contrato todo esto bueno estaros tranquilos lo primero vale no os va a ocurrir nada ni os va a pasar nada nos no van a poner en la calle los desahucios están digamos suspendidos hasta seis meses posteriores cuando se alce el estado de alarma eso lo primero lo que pasa esta mañana es que a, la, a mi clienta con su hija menor de 18 años tenía en ese en este caso 15 años pues en la dirección de los apartamentos turísticos le ha dicho que se acaba el tema y que se fuera a la calle entonces bueno pues este hombre no entraba en razón y he tenido que llamar a la policía municipal la policía municipal os va a sorprender lo que voy a decir eh, Pues no sabía que les estaba diciendo digo bueno no sé si ustedes ven la televisión se han enterado de dónde viven si no? son como yo no ven la televisión pero, ya, pero tú te has enterado que estás en un estado de alarma y que no puedes estar en la calle. Digo yo, bueno, pues parece ser que la policía municipal hoy a las doce y media no sabían que, que, que en la calle no se puede estar. Digo, haga uno de usted el favor de ponerme con con el superior jerárquico, porque me da la sensación que la que coge el teléfono, y es policía, y es municipal, y no sé, en fin. Evidentemente, luego me han puesto con el superior jerárquico, se ha, se ha personado una dotación de la, de la patrulla en los apartamentos turísticos, no os pueden desahuciar. ¿Vale? Perfecto, don Alberto, poner, muy buen dato. Y sí. Si... Nos pueden poner en la calle. O, ojo, las los, eh, digamos, contratos de arrendamiento se eh, prorrogan seis meses después del alzamiento del estado de alarma. ¿Significa esto? Significa que no os pueden, digamos, subir el precio de la renta. ¿De acuerdo? Tampoco os pueden eh, desahuciar. Además. Si sois eh, personas de una economía ciertamente vulnerable o de, digamos, relativa solvencia, podéis tener una moratoria en el pago de la renta. 3. Los, los créditos que os pueden dar es al 0% a pagar en 10 años. cuatro Es susceptible de eh, liquidar eh, la administración hacia vosotros un crédito de 900 euros para pagar eh, la, el, el alquiler o no, perdón. Y 200 euros para suministros. Los que acuerdo? estáis ahora, perdón un segundo, los que estáis sí, sí. ahora mismo en el salón podéis interrumpir haciendo preguntas sí, a sí. don Alberto. ¿eh? Y los que estáis en el chat ahora se las paso. Podéis sí, poner sí. también preguntas en el chat. Siga usted, usted don Alberto, respecto, si Perdona, ¿un, un crédito para pagar el alquiler o 200 eh, euros. Eh, economías de carácter vulnerable y de relativa y dudosa solvencia se pueden tramitar. Siempre y cuando mañana saldrá el Real Decreto y saldrán los requisitos, cuando cumplas esos requisitos, eh, créditos a través del ICO al 0% de interés eh, liquidables en 10 años, ¿de acuerdo? Los que tengan una casa en, en propiedad, hay una moratoria para liquidar la hipoteca también, ¿de acuerdo? Bien cosas. Eh, Disculpe, este, una pregunta. Sí, mi, mi situación es, este, yo hice la solicitud de asilo, o sea que en este momento estoy regular, pero no tengo el permiso laboral. este ¿Yo estaría contemplado en el tema para no. presentar crédito? Cualquier no. persona, eso no tiene nada que ver. No, no, es Adrián, no. ¿no? El que ha hablado. Sí. Vale, vale. No, no. Eh, esto es para personas que están o son autónomos en una economía digamos autónomos que tienen presentan una decadencia en los ingresos del último mes o son la profesión, eh, digamos empleados es una persona que tiene eh, la tarjeta blanca no puede trabajar con lo cual no puede acceder bueno eh, tengo que dar, esperar espera mira que ha dicho una cosa importante don alberto que me acabo de ha dicho el Ministerio del Interior, en tema de asilo, tarjeta blanca, que lo ha nombrado y me ha, lo ha recordado, ha, ha renovado las preguntas frecuentes en su web hoy, lo habéis puesto en Telegram, gracias Rafael. Total, que una de las preguntas que pone es si y tengo la tarjeta blanca y me pasan los seis meses en este periodo, pues automáticamente podéis trabajar. ¿eh? Lo dice el propio Ministerio del Interior. Yo siempre os lo he dicho, que a los seis meses... De tener la tarjeta blanca, podéis trabajar, aunque no se hayan hecho el canje por la roja, que es la que en teoría te permite trabajar, pero la ley indica, convenio de Ginebra, que a los seis meses puedes trabajar. Total, que lo ha puesto hoy el propio Ministerio del Interior, os invito a que visitéis su web, ahí lo tenéis. Si tenéis la tarjeta blanca y pasan los seis meses, Adrián o cualquiera, podéis directamente trabajar. Ir a la web del Ministerio del Interior, las preguntas frecuentes, las, lo tenéis, que lo ha actualizado ¿Cómo? hoy para. Lo que pasa que ojo con esto porque eh, según esa digamos decisión del Ministerio del Interior será a través de una orden y la orden jerárquicamente es inferior a un real decreto y el real decreto establece que los procedimientos administrativos quedan en suspensión, con lo cual ojito con eso. No, no, pero ha dicho claramente que a cualquiera que le, que, que le hayan pasado los sí. seis meses en este periodo puede directamente ir a trabajar. Sí, sí, y, pero eh, que podéis ir es, a lo ver directamente, es, es, y hay que lo, lo, lo legal. Ya, Luis Bueno, no quiero un debate jurídico. Ya cada uno cada no, lo ver, que quiera, ¿sabes? No, no, no. Yo pero doy la información que... y cada uno da no, la información. Bien, bien, bien, bien. Pero para eso estoy yo aquí como letrado. Es que vamos a ver. Eh, lo que dice una orden, el ministerio no puede dar ninguna ley. ¿El que da la ley? No, no. no si el ministerio orden. no ha dado ninguna ley, ha, ha resuelto una pregunta frecuente que era muy no, común entre todo, era muy común entre todos los PRILINES. Luis, a bueno. los seis meses si tengo la tarjeta blanca. Y no me han dado la roja, ¿puedo trabajar? En todos los vídeos desde el pasado os he dicho sí. Pues hoy el Ministerio del Interior no ha hecho ninguna orden. Ha aclarado en su página web, en preguntas y respuestas frecuentes, que sí podéis trabajar. Aunque no se hayan canjeado la blanca por la roja. Siempre que hayan pasado los seis meses. Simplemente no es ninguna orden ni es ningún reglamento. Es que lo ha puesto él en su página web el Ministerio del Interior, que lo podéis mirar cada uno de vosotros. Venga, más preguntas que tengáis. ¿Quién quiere intervenir? No quiero, no quiero monólogos, ¿vale? Para hacer un, quiero que participéis todos. Venga, preguntas para de lo que queráis o vamos al tema. Quería añadir algo más, que don que Alberto. Ir al tema, ¿no? Marina. Yo creo que sería bueno ir al tema de, de dónde guardar nuestro dinero. Vale, vamos a dejar. A que que... La mejor opción, ¿no? Vale, pero don Alberto tenía algo más que decir por ahí o no? Sí, sí, sí. Pues venga, dígalo. Sí, sí, sí, pero sí, breve, sí. breve, breve, porque llevamos diez minutos. Venga. Que ya terminó eh, Pues eso. Primero que el real decreto está por encima de lo que diga un ministerio y bueno, pues eso podéis trabajar siempre y cuando no esté dentro del periodo del estado de alarma. Dos, eh, las ayudas que os acabo de decir tres lo de hacienda y, y cuatro ya poco, poco más es decir de las medidas del, del tema a ah, lo importante esto es que aquellos inmigrantes o sea perdón extranjeros que estén de forma regular y tengan una certificación relativa a eh, sanidad estos podrán verse digamos eh, acelerado su trámite de residencia y trabajo por cuenta ajena vale y esto es, esto es vale. eh, eh, si tenéis alguna duda de las ayudas, decírselo ahora mismo a don Alberto sí. en el chat. Mientras voy a responder, nos dice aquí y Salazar, dice saludos a todos, Luis, pero si la policía te para y no tiene la tarjeta roja como comprueba, aunque tengas la blanca, con ya su tiempo como haría. Mira, te entiendo perfectamente la pregunta, Marbelis. Muy fácil, en la, en la tarjeta blanca pone la fecha, pone la fecha. ¿Vale? Y te, te vienen las dos fechas, cuando te la han expedido y cuando pasan los seis meses, el, el rollito ese... Eh, a los, Ellos lo van a ver ahí, que han pasado los seis meses. ¿Vale? Y si son policías, si no son como los policías locales que se han encontrado en Alberto, se supone que están informados. Pero vamos, mirarlo en, en la web del Ministerio del Interior. Si yo lo digo por vosotros, Pilines, no hay ninguna... Sí, sí. Toda la información, lo que sí os digo es que, por favor, consultar la... Consultar la legislación o todas las dudas que tengáis consultarlos ya que es gratis todo lo que os digo yo consultaros claro, por no eso les estoy diciendo que aprovechen ahora que estoy aquí aprovechen tanto mi los que estáis alguno de los que está en el salón tiene alguna duda jurídica para que así claro. luego don alberto quede liberado claro sí. claro ricardo sí, sí. alguien que tiene alguna duda jurídica que se active el micro y se la pregunte venga y luego so, pasamos al tema eh, eh, don alberto eh, adrián Venga. Yo, este, tengo una, una bebé que en este momento tiene 13 meses. Uh -huh. este, Nació en este, España. A bueno. ver, yo lo que quería saber este, era si, si este, para solicitar la nacionalidad. Adrián, de, ¿De, dónde la nacionalidad? ¿de dónde sois? Tú y tu mujer. Eso es muy importante. Uruguayos. Pues entonces no es española. Es española la que nace en España de padre español. No, claro, claro, discúlpeme, es nacida en España, ella, la, la bebé es uruguaya, pero es nacida acá en España. Hace sí. y, está, Al tener el año, ella puede solicitar ya la, la nacionalidad española por residencia. Es española, aquella persona que nace en España de padre español o sí, madre sí. española. Si no es de padre español o madre española, pues no es española. O sea, habrá nacido en España, pero no tiene la nacionalidad. ¿Podrá la, la podría nacionalidad? solicitar, yo no sé bien si es al año o a los dos años, Adrián. Me parece que es al año, ¿eh? Efectivamente. No, pero sí. solicitarla, no que es que sea automáticamente española, claro, no, como dice no, no, nada. Nada. Eh, Se puede solicitar a los dos años, eh, eh, perdón, al año, se puede solicitar por opción, porque es menor de 18 años siempre y cuando sea el padre o la madre originariamente español o adquirida por residencia. Ah vale. vale. Vale vale. Y otra cosita que es muy importante. Mira está y esto engloba todo lo que estamos aquí hablando. Estamos en una situación extremadamente digamos eh, confusa. Eh, hay confusión en muchísimas cosas. Tenéis que tener en cuenta que lo que leáis en internet, consultarlo por otras fuentes jurídicas, sobre todo jurídicas. ¿eh? Porque estamos todos un poquito confundidos, ¿de acuerdo? Yo el primero, ¿eh? Yo soy el primero que estoy aquí todos los días trabajando. Mira, don Alberto, y... nos dice Maimei una pregunta muy buena en el chat. Dice, pregunta al letrado, si yo apostille mis títulos en la embajada acá en mi país. Se vencían, tengo que volver a apostillar otra vez. Habría que ver la fecha de la apostilla, Maimei, porque yo creo que una apostilla, lo que es la apostilla, yo creo que dura que no lo diga no. don Alberto. Pero... Me remito. Me... Que... A ver, me un poco a lo que vengo estableciendo, vengo diciendo, los plazos administrativos, como puedan ser eh, un sello, una postilla a un documento, que eh, digamos, vencerían en su caso de no estar el estado de alarma, sí que caducarían, pero el estado de alarma lo que hace es congelarlo, con lo cual no caducan. Vale, pues respondido. ¿Alguna pregunta más jurídica? Y pasamos al tema, Prilines. De aquí del chat. Oye, Luis, y otra cosa: que cualquier persona que quiera preguntarme lo que sea, que me lo pregunte, le deis mi, mi, mi mail y yo qué sé. Que me lo Pero pregunte, luego es que sale hecha. muy caro, me parece. No, no, no, no. Que Nosotros se que lo está. damos, y el Telegram está sí Pues que está que está, está puesto en en Telegram, chica, y su asistente, su asistente está ahí puesta. En Chile y tal. Oye, pero que mientras que dure el estado del arma, aquí es todo, todo gratuito, es que hay que ayudarnos no, y los en, en los chats, en los chats de Pre line es todo gratuito. Luego yo, claro, no que problema. vosotros queréis hacer entre vosotros negocios y eso, yo ya no entro y me parece bien, además, eh, lo apoyo igual que o sea, me parece mientras perfecto. que estemos así, yo entiendo que me debo a una deontología y una ética profesional y es gratis. O sea que todo lo que queráis, que me lo preguntéis. Mira, mira, pues hablando de preguntas, te pregunta Pivet desde el vivo de YouTube dice cómo puedo acceder al permiso de trabajo express para personal sanitario eso que decía el otro día el ministro que lo decíamos muy platillo lo que yo sí, sí. no sé si se ha quedado en un marketing porque este gobierno social comunista dice mucho en la tele y luego tele la letra sí. pequeña pero eso don alberto nos lo cómo podría acceder sí. al, al express este que dijo decía Mira, el otro día el ministro el que lo puse misterio, en el vídeo, además eh, ha sido el ministerio de asuntos sociales y de agenda 2030 en colaboración con el ministerio de administraciones públicas en virtud de la ley de administración eh, pública y de procedimiento administrativo común se establece la agilización de los trámites de residencia para aquellos extranjeros que estén de forma regular en, eh, en nuestro país ¿eh? y que tengan una certificación o una cualificación a, apostillada o certificada que tenga que ver con la medicina léase extra eh, enfermeras celadores, eh, médicos todo esto vale entonces, en el propio, en la propia página del ministerio hay un modelo, te lo bajas, lo descargas y lo mandas por email. Ana Victoria Lagos, el, el salón de Zoom lo tengo bloqueado porque a las cuando empiezo el vivo en YouTube tengo que cerrar la reunión, porque si no aquí sería un pasar y entrar de gentes, ¿vale? Los que han entrado antes de las 21 horas de Madrid, Ana, están aquí. Está puesto en todos los sitios, vamos. A entrar antes de las 21 al salón y participáis en el vídeo y si no pues lo veis en youtube vale pero es que cuando empieza la reunión tengo que cerrar las puertas porque si no imagínate cuando cuando se empieza una reunión los que están pues se sientan y empieza la reunión y se cierra la puerta vale lo veis en youtube que quieres participar mañana te metes al salón antes de las 21 horas de madrid cualquiera el que quiera el que esté viendo este vídeo aunque lo veáis cuando sea vale todos los días pero antes de las 21 horas a las 21 cuando ya empieza el vivo tengo que cerrar las puertas, si no esto sería, vamos, vale. Y los que están en el salón es para participar. Muy bien. Eh, ¿Alguna consulta jurídica más para don Alberto? Madre mía, nos ponemos en tema serio. Bueno, mañana yo os digo un poquito, os digo un mañana. poco. El, el, ¿Alguien ha dicho algo? Mañana. Mañana eh, sale el real decreto que se ha, digamos, eh, aprobado en el Consejo y mañana os lo cuento con todo digamos detalle. Pero don Alberto todavía no lo han aprobado, que lo llevan aprobando desde el sábado, desde el domingo. Este gobierno social y comunista de que mañana salga en el BOE. No lo sé, establecen que mañana salga Pero el los que el pueden trabajar y no, eso sí ya lo han dicho, ¿no? Y eso sí, eso sí. Eso, eso es sí, gran ¿no? gran... <risa> <Porque> esa fue <risa> otra. Bueno, Ese no es, que... es el Real Decreto 9/20. Es que está, <risa> están nos están sacando ahora aquí decretos preliminares, vamos, día sí y día sí. también. Pero es que sí, primero sí. lo dicen en la tele y luego ya lo que por cierto me ha pasado una cosa curiosa que os la voy a contar en confianza a todos los primeros del mundo mira eh, pues la tiene unas cuentas en twitter llevamos 15 años por lo menos perfectas el otro día se me ocurrió de criticar un poco que estaban manejando no sé qué aquí las mascarillas que lo ha hecho fatal el gobierno Hoy, cómo se me salían unos trolls a atacarme virtualmente en twitter que eso no eran personas normales eso era gente pagada Supongo que por el gobierno o por alguien muy próximo al gobierno para que en cuanto les criticas te salen Me quedé alucinado, Prislin, el lobby me dio igual, eh, los bloqueé rapidito, pero me dio que pensar el tema. ¿Vale? No sí. se puede hablar de ciertos temas, no se puede criticar, ¿cómo que no? Hombre, de hecho la libre libre expresión no pues se me ocurrió decir que van a poner una querella al, al mini, que al final se la han puesto al ministro de sanidad y cómo se ponían pero unas cuentas muy raras recién creadas sin seguidores y todas como vamos que se veía que estaban ahí para eso para que cualquiera que criticara a contracriticar pero eso pasa en todos lados Luis pero es que a mí lados. me pasó me pasó en primera yo lo había oído yo eso lo había oído ¿Qué pasa Igual que he oído que la televisión está manipulada, que la prensa le dan subvenciones también y está medio manipulada también, pero no me había pasado en primera persona que yo ponga un comentario, además un comentario muy normal. Yo no soy de ningún partido político. Solo se me ocurrió decir no que no había derecho que no hubieran todavía respiradores en España, que no hubieran mascarillas. Muy sencillito, porque en Twitter las cosas hoy cómo se me pusieron. Me empezaban a salir unas cuentas rarísimas. Y me, no, lo cuento como experiencia, nada más, ya sé qué pasa y no quiero que pase en España y por eso lo estoy diciendo, amigos, si es que lo que no podemos... Pero es que ya no producimos nada. Unas mascarillas es que tienen que venir de la China. Es que aquí ya no se produce nada. Y claro, pues luego te engañan, parece ser, dicen los titulares y tal, que, que se han comprado mascarillas y luego te han engañado, no sé, y no vienen pero porque es que no, nos han engañado mira me ha... voy a dar paso a marina un momento Josep si me lo permites marina te voy a poner porque marina está en méxico y marina marina no le hizo caso a su gobierno y se, ella se empezó a proteger corrígeme si no me equivoco marina no si yo ella empezó a hacer la cuarentena no, en méxico decir... espera espera marina espera uh -huh. en méxico en méxico la cuarentena, si no me falla la memoria, se la acaban de poner hace... hace nada, hace tres días, ¿no? ¿Cuánto? ¿Cuándo se han puesto la cuarentena, Marina, en México? Mira, nosotros, bueno, al menos... Pero breve, que, respóndeme, nosotros. ¿cuándo te han puesto la cuarentena? Es que ahora te dejo que... Ah, apenas esta semana. Esta semana, bueno, pues Marina lleva como 10 días, es así, ¿no? ¿Cuánto llevas tú en cuarentena, Marina? Yo llevo aproximadamente como unos 25 días. Vale, es el ejemplo que quería poner. Mira, Marina lleva 25 días en cuarentena, pero su gobierno hace una semana decía que podían estar en los cines y donde quisiera. Aquí en Prisline nos estábamos avisando a todo el planeta que nos pase como nos ha pasado en Madrid, en España, resguardar. Uh -huh. Marina siempre decía, no, Luis, y yo estoy aquí ya en cuarentena, aunque mi gobierno lo diga, pero hay otro Prisline, Zorobabel amigo priline espero que estés bien que también estás en méxico él me escribía luis eh, espero que estéis bien aquí gracias a dios no tenemos que tener cuarentena es un ejemplo también el pobre cero babel confió que su gobierno le decía por la tele que podían ir al cine hace dos días ¿qué pasó que, que salió el ministro de sanidad que corra sálvese quien pueda no hablo de méxico Pero yo hice lo mismo, yo cuando empecé me, a escuchar ya a todo lo que estaba pasando en España, yo ya me puse, perdón, me puse en cuarentena una semana antes, aparte como yo me había enfermado, yo una semana antes de que lo decretara que el gobierno ya no salí de mi casa, claro, es que hice lo, lo va en responsabilidad de cada uno, genial Emi, ahora, ahora paso a Hamilton que ha levantado la mano, tenéis una mano virtual también para el que quiera participar es que lo, lo que os que quiero sí decir es que, que, que efectivamente en todos los lados, pues hay que seguir las recomendaciones del gobierno, pero no fiéis todo al 100%, sobre todo cuando está vuestra seguridad sanitaria o, o económica, vale. No digo que de sobre. Aparte los políticos van a mentir siempre en todos lados porque la realidad es que acá o en cualquier país del mundo el único interés va a estar en su bolsillo. A ningún político le interesa la, el pueblo realmente. Milton, ¿qué nos quieres decir, amigo? Una pregunta para don Alberto, que este tiempo que estamos aquí sigue contando para la residencia, o se, se para todavía. Don Alberto. Eh, vamos a ver, eh, los plazos están suspendidos, los plazos administrativos están suspendidos. Eh, no cabe eh, correr los plazos ni para el silencio, tanto administrativo positivo ni administrativo negativo. ¿Vale? Milton, Milton, ¿has tenido. Este tiempo Sí, claro. Sí, sí. No, pero para para que qué lo has preguntado, ¿para qué tema, Milton? Para Perdón. Residencia. Para la residencia. Hombre, pero yo creo que yo, yo creo que eso tendría discusión, porque tú llevas aquí a ver las residencias son tres años físicos en España, que, que haya guerras en medio, que hayan pandemias, que hayan bichos o que hayan no sé qué. Lo que ha dicho Don Alberto ha dicho una gran verdad, que en la ciencia jurídica no no siempre son dos más dos cuatro, hay mucha confusión ahora mi opinión si tú llevas tú estás atravesando tus tres años para trámites administrativos y todo eso está congelado pero tú físicamente estás en España sí, entonces pero cuando hayan pasado bien. esos tres años que en medio hubo ahí vamos mi opinión es que sí que te está contando el tiempo yo creo que esto de sobre todo es cuando va en contra de uno espera yo os digo una cosa si sí, que no hay es que te, de, tener claro yo, dime yo, dime, Alberto eh, escuchar un momentito y yo os, os leo lo que hay aquí, es decir, eh, disposición adicional, suspensión de plazos procesales, Suspe disposición adicional tercera. Yo lo leo ¿eh? y bueno, pues a ver qué es lo que entendéis vosotros. Disposición adicional tercera, suspensión de plazos administrativos, un tema de tarjeta de residencia, todo esto es administración central local o, o de la comunidad autónoma sí pero un permiso de eh, para pedir el arraigo social milton no lo ha pedido es administrativo Eso ya es administrativo. no pero es que él no ha pedido nada él no está en ningún proceso administrativo él simplemente bueno. está viviendo en españa y ya está, y está pasando el tiempo. Él ha entrado y está pasando el tiempo natural. El tiempo, los meses, lo, lo, las semanas, los años, están pasando. Él todavía no ha iniciado. Es. Otra cosa es que Milton, no, hubieran ver, Luis, pasado pues los tres años hubieran pasado no, no, los no, tres no. años y ahora él estuviera solicitando ya el arraigo social. No, pero no, no, él no, no está solicitando no. nada. El tiempo que está una persona aquí para hacerlo valer, para lo que sea, para un carnet de conducir, para una licencia de armas, para una residencia, para lo que quieras, eso es un plazo administrativo. Se suspenden términos y se Pues el Ministerio del Interior ha dicho que para el tema de la tarjeta roja no es así, por ejemplo. Pero es que el Ministerio del Interior que he dicho al principio... Bueno, yo, mira, cada uno da su opinión, yo doy la, la mía. La mía es un criterio técnico jurídico. Te sí, pero, pero tu pero opinión de es de que de todo otro. el que ha entrado en España se le ha congelado el tiempo yo, yo no estoy de acuerdo que... con eso pero bueno cada uno que piense lo que déjame sea Yo me terminar de hablar vale. y yo déjame terminar de leerte la disposición de tercera de un real decreto que está muy por encima en jerarquía jurídica bueno don Alberto jurídica, que no vamos a hacer nada que no quiero el tema no, jurídico ver, así que... pues yo lo que quiero es que no no no que lo que quiero es que la gente se sepa lo que se está diciendo en plano en el plano eh, digamos jurídico entonces el real decreto pero es... que la pregunta es muy clara una persona que está, ha entrado en España de turista. Se le han pasado los nueve meses, los tres meses de turista. Está yendo en el desierto, como le llamamos aquí, hacia los tres años. Eso en mi tiempo, opinión, ese tiempo cuenta igual. En el año ah, 2022, eh, él entró cuando fuera y han pasado los tres años. Han pasado, aunque hubiera un bicho en medio. Esa es mi opinión, la tuya es que se le congela el, el estado de alarma. No, pues vale, no, que no es que es mi opinión, que yo te leo la disposición al tercero. Ya, a pero que Milton la no, la ha, pedido, la no la que la ha pedido, la no, la no vamos a hacer un debate jurídico, Milton no, ha, no está en ningún procedimiento no, administrativo. Que no, que, que no es eso. Vamos a ver, que es que no haya pedido nada, es que te dice... Don Alberto, vamos a, eh, no es el tema del vídeo, si quiere mañana quedamos y hablamos en profundidad de esto, no es el tema bueno, pues, del vídeo. Vale, Creo que no ha quedado no clara no la, no opinan, opinan, la opinión. Don Alberto te dice que se, le ha se te ha congelado el tiempo. No Milton, yo te digo que el tiempo te sigue contando para los tres años. A ti y a cualquiera que esté viendo este vídeo. Ya cada uno que lo consulte con otros abogados y ya cada uno que decida. Porque una cosa es un trámite administrativo y otra cosa es que tú has aterrizado en España, vamos a poner, hace un año y, y tu tiempo está pasando igual. Igual que el tiempo está pasando para todos no no, porque pone que se suspende bueno no, no, va, va, no vamos, vamos a decir, se suspende está claro está, está claro, está claro la, opi la opinión de cada uno y yo creo que ha quedado claro también vosotros ya decidir cada uno yo no digo nada <risa> ¿Eh? Está claro que se suspenden los términos y se interrumpen los plazos mientras dura el estado de alarma no vale no, vale. El calendario ah, sigue bien. funcionando mientras dura el estado de la alarma. Los lunes, los martes, los miércoles siguen pasando. <risa> Eso sí. Pues oh, ya está. Claro, claro. Pues una Eso persona que ha entrado en enero y, este es así, y el 31 de diciembre llevará un año en España, sí o sí. Con pandemia, sin pandemia, con bicho, eh, sin bicho, pues, con plazo y sin plazo. Porque llevará un año puede... natural en España, físicamente en España. Otra cosa es que, bueno, no... Vas... Bueno, que no... Pero bueno, que no vamos a... a... Escucha, don Alberto, no vamos a seguir porque no es el tema del vídeo. No, no. Claro. Pues yo no voy a seguir pero claro. lo... venga alguno más que quiera preguntar algo o vamos al tema ricardo sí. venga quién mascarilla eh, dígame acá lo de la mascarilla acá solucionó está es, no, sí. se están haciendo acá lo está haciendo el ejército hace mascarilla porque bueno ah, tampoco se abastece porque esto es un tema mundial allí tenéis mascarilla ricardo Acá hay sí la está produciendo el ejército. Pero que las produzca el ejército, la población tiene mascarillas o no, porque aquí en España se han hecho un lío con las mascarillas. Ahora trama nos manda mascarillas, por cierto. No, no hay mascarillas aquí de momento. Eh, hay una pediatra, hay una médica pediatra que dio la solución para que la gente se haga la mascarilla con eh, el envase de plástico transparente, limpiarlo bien con alcohol. Hacerle, ponerlo acá en los anteojos, hacerle la abertura para las patillas, para el que usa anteojos, ponerse así y te tapa esta parte. ¿Sí? Y vos, una vez que venís de comprar y todo, eh, venís, te lo limpiás con alcohol. ¿Con los envases de plástico o con las radiografías viejas? ¿Te das cuenta con las radiografías viejas que vos tenés que ya de años? las blanqueas con lavandina, la limpias bien y con eso te haces las mascarillas de aquí a aquí. Acá hay gente también que con 3D hace la, la, para sujetar, usan la radiografía eh, de, que están, viste, que están eh, viejas. Vieja. Sí, con impresora 3D hay un grupo en Telegram si alguien lo quiere que se están uniendo. Y además, mundialmente, para hacer sí. para hacer mmm, lo que tú acabas de decir, gafas, incluso respiradores, se están fabricando en España con claro, impresoras sí, 3D. También, también, acá también están fabricando con 3D también. Sí, de respiradores. Correcto. Y, pero, ¿mascarillas tenéis allí? ¿Están distribuidas o no? Ah, ya, ya, hay que comprarlas, no te la dan el, el gobierno, pero, o sea, en un momento estuvieron. No había muchas, pero después. Pero aquí no se puede ni comprar. Aquí, aquí es que no se puede ni comprar, como dice Joseph. Pasa la farmacia que no, ¿tú tienes mascarilla? No, no tengo. Yo, yo no tengo, tengo una que encontré de una vez que pinté la casa y gracias a Dios la tenía en el sótano. No sé si servirá pero, mucho, pero yo cuando pero, voy a la claro. compra me la pongo. Por si acaso. Luis, luego las mascarillas son de un uso ya que... sabe lo que hago, Yusep, yo la uso para comprar, como compro una vez a la semana, luego me la quito y la dejo en el maletero del coche. Hasta la semana ah. siguiente, el bicho ya se habrá muerto, ¿no? Eso Porque sí, como mucho dura cuatro días, eh. Y si no, Oye, Luis. Es... Luis, este, mira, yo estoy usando igual la misma mascarilla que tú dices. Yo salgo a la calle con esta mascarilla. Son sí, las que, que se que utilizan bueno. para. Pone, sabe, Dora, ¿sabes si pita? pone ahí. Marina, perdona, pone FP21, la, la mía pone FP2, no, FP1, perdona, y las que recomiendan es FP2 y FP3, que son las bueno, mejores. Bueno, a ver una cosa que es muy importante. Pues para es, que lo sepamos todo un poquito. es la que m es 95 Eso, es que en América hay N95? otra numeración. N95. ¿La M95 a cuánto? Sí. ¿A cuál corresponde? La bueno, de la 95 yo. A la, la F2. De, eh, lo sabéis vosotros. La oficial que decían que es la mejor. A, cuando estaban en Chin, era la que utilizaban esta. ¿Esa cómo la, la conseguiste, lavo? Dora? Yo no la dejo así, este, a, mueran los bichos solo. Yo, como no, te, no les he encontrado más, yo la meto en jabón. Cuando yo salgo ya de la casa, que ya sé que no voy a, a salir, yo la meto en jabón, la lavo. Vuelvo a cambiar el, el, el, el agua con jabón y la dejo ahí por lo menos unas dos horas. Bueno, esa sí, la, ese, es el, ese es el mejor sistema. Ese es el mejor sistema. Pero yo como no la uso una bien. vez al, al mes, pues o sea, la semana, pues la dejo ahí que se muera el bicho solo. Pues Digo, ¿por qué tardas en lavar? Quería aportar una, una, una información. Bueno, pero deja que hable todo el mundo y ahora luego la aportas, Alberto, porque es que si quieres un día hacemos solo el vídeo contigo, ¿vale? Yo tengo no, que dar no, un no, poco no, paso a todo. Sí, sí. Adrián ha levantado la mano, venga, Adrián. ¿Adrián? Sí, no, este, fue sin querer, disculpe, lo que pasa es que estaba jugando. ¿Has levantado la mano sin querer entonces? Sí, sí, sí. Bueno, pues nada. Venga, pues diga, a ver qué quiere aportar don Alberto. Ah, es, mira, es que... Bueno, que eh, vamos a ver, que sepáis. ¿Se me oye bien? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Pero breve, ¿eh, Alberto? Sí, vamos a ver. No, importante que eh, para un poco para que sepamos que pues pa España es un país que, que bueno pues que se compromete con todas estas cosas. Entonces hemos tenemos eh, digamos dificultades para adquirir, o sea, para tener mascarillas y respiradores. Que, que sí, pero que eh, por ejemplo, no, no. Pero es que es muy grave, es muy grave. Hoy le llevo la contraria a don Alberto. es muy grave porque se está muriendo gente. Llevamos 8.000 claro. muertos que si hubieran a lo mejor sí. habido resp respiradores y hubieran habido las mascarillas. Claro que te bueno, pues, es, es pues lo que te, eso, venga. Esa si es a lo que te voy. Eh, en la empresa de, digamos, de mmm, componentes automovilísticos, se llama Antolín, que hace guarnecidos para Audi, Volkswagen, el Grupo BAG, está haciendo los respiradores. Y Amancio Ortega, de Zara, está haciendo las mascarillas. Sí, las cual, empresas privadas, en... las empresas privadas se han sí, portado cinco de maravilla. Mil efectivamente. 5000 mascarillas al día se están haciendo en Zara. Correcto. Y acá y... también la empresa automotriz también está haciendo respiradores. Como hubiéramos esperado aquí a que nos hubiera traído la, el gobierno, la mira, ¿sabéis lo que hacía el gobierno aquí? Este social comunista, que nos tiene hartos, a ver si hay elecciones y les echamos ya. Eh, cogía y cuando había mascarillas, las requisaba. Había una fábrica de mascarillas, trae para acá todas las mascarillas. Claro, el de la fábrica se paraba, digo, para que me las quiten. Habían en que una, un hospital había pedido mascarillas, mandaba a la Guardia Civil y las requisaba. Así han andado. Así han dado, hasta que así han pasado cinco días preciosos. Luego ya se han dado cuenta del error y han empezado a liberarlas. Y gracias a que las empresas privadas, como dice Alberto, don Alberto, han. Eh, Zara, por ejemplo, ha hecho. vamos, no, hizo un cargamento brutal. Qué miedo sí sí es miedo por eso por eso el tono del vídeo porque es que hay vidas en juego porque a veces un gobierno comete errores y bueno y no pasa nada son trámites son papeleos que son muy engorrosos pero es que aquí se está muriendo la gente por esa ineficacia y es que además sabes qué, Luis que mucha gente no le están informando que debe usar carillas ya cuando están, exactamente muy bien muy bien indicado aquí ha pasado marina que a muchas enfermeras que uh -huh. llevaban la mascarilla le decían no no te la pongas no te pongas la mascarilla para no alarmar, porque ella a lo mejor se había conseguido dijeron. su mascarilla como has hecho tú y ibas al hospital con su mascarilla y le decían los jefes no no te la pongas no como que no me la voy a poner. Aquí dijeron que nada más las personas que tienen síntomas deben ponérselas pues yo eso verdad, eso yo no soy médico pero yo síntomas. soy tú y yo me la pongo con síntomas y sin síntomas. No acá también acá también que la quería poner porque si no tenía síntomas no hacía Eso sabes bueno, por qué lo hacen, porque hay escasez, porque hay escasez. Y para que la gente no quiera mascarilla, dicen: No, no, pues están precisamente. No sé, he leído hoy en alguna prensa que China está diciendo que, como no nos pongamos mascarillas que, que va para largo el tema. No sé, yo lo he leído. Como en su día también leí que, que el vídeo, el bicho no era nada, y e hice un vídeo de ello. Acordaros con Vanessa, Vanessa y Don Alberto. A Don Alberto le daba igual, Vanessa estaba más preocupada y yo en ese vídeo estaba diciendo: No, si es una gripecilla. Me fié del gobierno, el gobierno decía: No es una gripecilla. Pues el que decía eso, el representante del gobierno aquí en el tema de pandemias, está ahora con el coronavirus, por cierto. Pues a mí lo que me gusta es investigar, yo no me quedo nada más con lo que me dicen aquí, porque aquí aparte es una contradicción. Nosotros ayer entramos en estado de emergencia, nosotros ayer entramos en estado de emergencia. En lo que te cuento, murieron 28 personas, o sea, en una semana, una semana y media, murieron 28 personas y ya tenemos más de mil casos de coronavirus este, ¿cómo se llama? confirmados. Ahora la semana pasada gusta, y, y parezco, parezco el, perdona Marina, parezco el crítico hoy, ¿no? pero yo es que cuando cosa toca cosas de, lo, de las personas me enfado mucho. ¿eh? Eh, sí, claro, en la sí, semana claro, pasada claro. corrige, el gobierno de México estaba diciendo que podíais ir al teatro y al cine a donde quisierais, ¿y ¿no? No y el mismo presidente era lo sí, peor, sí el, el mismo presidente diciendo que podíamos salir. Pues ya está. Bueno aquí. A ver de uno en uno. No a ver, no, muy muy brevemente aquí ha pasado lo mismo con la manifestación del 8 m y también una cosa que quiero decir luis es que sí que es sí que es cierto que ha habido una requisa eh, de mascarillas en Andalucía en muchos casos han habido alberto ha sido pero también es cierto que cuando sale un real decreto de estas características el 463 la oposición lo que tiene que elevarlos al constitucional porque el artículo 13 de ese real decreto establece que puede practicar requisas temporales y e, imponer prestaciones personales sustitutorias, es decir, esto no es constitucional acorde con el reglamento sanitario internacional y la Organización Mundial de la Salud, pero es que es la oposición la que debe de ya dejar y la oposición, esta oposición ha estado calladita mucho que todos unidos todos unidos que eso es una estrategia del gobierno no. todos unidos para que nadie le chistara y por eso en Twitter le estábamos chistando porque se movía estaba muriendo la gente y nos lanzaban no. trolls porque yo estaba viendo cómo por un lado requisaban mascarillas que no era para distribuirlas las cogían para guardarlas no sé para, para dentro de un mes a lo mejor no y se sabe porque este gobierno hace ya ya Sí, si por eso Sí si ha sido una ser. mala gestión menos mal que has reaccionado algunas empresas y han dicho vamos a hacerlas eh, bueno y no me voy a enrollar más si queréis lo del dinero lo dejamos para mañana y hablar de lo que queráis venga me parece bien Vale. O sea. yo os, os digo adiós vale vale don alberto venga hombre bueno chicos un venga. abrazo a todos adiós que... hasta luego pues yo aquí lo único que te puedo decir, Luis, es que se le dio de las manos al mundo entero. Bueno, eh, yo te diría, eh, eh, no, eh, Marina, no que excepto a los se chinos, se parece ser que... Se que salida, bueno, salvo no. que nos hayan engañado, que no lo sé tampoco. Bueno, los chinos Pero, tardaron 20 días en decir lo del virus y hubo una cosa muy grave, que el médico, que, que en paz descanse, que fue el que lo descubrió, les informó desde diciembre que había un virus bastante, bastante contagioso y el mismo gobierno lo cayó. Y después que se dio China cuenta de que lo, lo que estaba viviendo, a los 15 o 20 días es cuando da información al mundo de cómo está. Pero desgraciadamente hubo muchos países que ahora vemos cómo están, incluyéndome yo siento que el mío, que no lo tomaron en serio, ni tenían un plan, ni nada, y entonces se han estado haciendo pues los tontos, porque no le puedo decir... De otra manera, o sea, no hay un plan, no tomaron en serio esto, Este, no sé, yo siento que Pero se, se le salió de las manos a todo el mundo. Yo creo que no había ni siquiera, quizás en su momento se pudo haber parado, si todos hubieran tomado las mismas medidas que hizo Guan este, o Corea del Sur, que según dicen es uno de los que menos este eh, muertos tiene eh, con respecto a este este tipo de virus entonces virus creo que hubiéramos seguido mejor lo bueno y no estarse esperando a ver que si era cierto o no era cierto o hacer bromas o que salga claro claro es que, que exactamente que... A, a mí me engañaron también eh o sea me ha, yo, yo yo creía, me creía que era una gripe pero quién me engañó La, los medios de comunicación no es una gripecilla manejados por detrás por el gobierno Josep, venga, que te iba a dar paso, amigo. Acá en sí, Argentina. Que, que tienes toda la razón, Luis. Danos es que que no tu es opinión. Es Ahora, a todos los que habéis que... levantado la mano, les doy paso. Milton y compañía. Dinos, Josep. Perdona. Yo he visto la mano. No, no puedo... Josep, Josep. He visto algo importante. A ver, de, una, de uno en uno, ¿quién va a hablar? ¿Josep o, o quién? ¿O Milton? Que quieran, pues que quiera Pues habla tú, Milton, habla tú porque ahora ellos pero, pues, bueno, se han quedado callados. Venga. En parar esto con el mundo. Estaba ya la cosa desbordada es cuando han puesto grito en el cielo, pero hasta entonces no, no, no han hecho nada, siento, no. nós, claro. infrared, pues, no nada, nada. El único gobierno o gobiernos que han estado un poco a la Giuseppe, te oímos fatal. Milton, interven tú y luego doy paso <no> a Yusef, venga. Algo que rescatar sobre este problema es que este problema, este bicho, los mismos españoles están tomando medidas. Hay una serie de videos que han unos españoles que ellos, de cuenta de ellos, han comprado mascarillas y han dicho en el video: vea que es que mascarillas y hay, vea, me he gastado tantos euros, los va a repartir en este hospital. Pues Exacto. En, en los mismos españoles. No, no, los españoles está está hemos reaccionado. Tanto. Estoy de acuerdo contigo, Milton. Hemos reaccionado y mucho. Y yo me incluyo, ¿eh? Yo he apoyado lo que he podido, pues en redes sociales, en Twitter, y me han atacado por eso, curiosamente. soy a los de los vídeos también los han atacado y todo, y ellos mismos dicen, vea que es que yo lo he pedido, lo acabo de reclamar, he comprado 200 mascarillas, viene de China, me valió tantos euros y la va a repartir, porque el gobierno aquí no sé qué está haciendo con las mascarillas, vea que sí se pueden comprar. Pues el gobierno tenía una ley que legalmente lo que dice don alberto le permite coger las mascarillas se supone para luego distribuirlas es legal pero que sea legal no quiere decir que esté bien hecho porque las estaba requisando veía que iba a barajas al aeropuerto venía un cargamento de mascarillas le daba igual para quien fuera tráelo para acá se las, las estaba copiando todas y se pasó así tres o cuatro días preciosos acopiando mascarillas habían hospitales que estaban pidiendo directamente las mascarillas a china para sus enfermos pues llegaban a barajas y venía la guardia civil ordenada por el gobierno a incautar esas mascarillas entonces otros hospitales cancelaban el pedido dice para qué para que la voy a pedir la voy a pagar para que luego me las quiten en barajas que de eso sabéis vosotros. en qué parte en qué parte de sudamérica qué es el país que estás diciendo es España. Te estoy hablando de España, Oscar. Queda en límites límite con Ecuador, con Perú. No, no, España, con un, con un gobierno, gobierno social comunista. Que por cierto, el vicepresidente vive aquí al lado en un chalezón. Que eso no lo dice mucho. Y tiene coletas. O sea, pero luego va de no sé país, qué. Parece un país. Ese gobierno, parece el gobierno. Ese gobierno, vamos, vamos estoy deseando que acabe esto del bicho para que le echemos a patadas. Vamos, para, por si alguien le, ha, eh, le han quedado ganas. No sé. Eh, si queréis añadir algo, yo y ya bueno, ya me conocéis, prilines. No, aquí es va a dar paso. Venga, a ver, Dora, has levantado sí, la mano, Dora. Yo Oscar, a ver, a ver, a ver, a ver, por orden, por orden. Le voy a dar paso a, a Dora. Venga, Dora. Bueno, Buenas noches a todos. Eh, no, lo que yo quería decir es porque ustedes, como ustedes bien saben, yo tengo eh, alumnos chinos y eh, ellos la vivieron antes y yo sabía que esto iba a ser muy muy grave porque yo me comunicaba con cada uno de ellos y ellos me decían lo que estaban viviendo y cuando se empezó a desatar lo que me recomendaron es que usara en todo momento la mascarilla eh, no importa si estás o no contagiado nos recuerdas si tu país Dora para los prilines que están en Argentina el soy de Argentina y ahí vuestro gobierno cómo lo hizo ya que estamos hablando de gobierno lo hizo bien lo hizo mal o lo hizo regular porque en México yo le pongo un cero en España otro cero, en Argentina cómo lo hicieron. El bueno, tema Bueno, es... según se lee en un diario que me llegó hoy, este, que bueno, que se ha felicitado a Argentina por las medidas que ha tomado. No bueno. sé, yo desconfío de todos los gobiernos, desgraciadamente, donde hay poder no hay cosa limpia. Es una idea que tengo y la voy a mantener siempre. ¿no? Eh, pero retomando un poco todo esto que me, que me decían mi, mis alumnos, me decían por favor, Dora, cuídate y me llame. Me, me mandaban mensajes todos los días: estás bien, te, te estás cuidando, estás usando el barbijo, cuidado al salir, te lavas las manos todos los días. Es este, claro, entonces yo dije: bueno, esto realmente es bravo cuando cuando pasó al principio. ¿no? Perfecto, Dora, le voy y a incluso dar. Me re, incluso sí. me recomendaron el tipo de mascarilla para usar, que es la N95, y yo en aquel momento previsora, como dos meses antes, compré por internet eh, me compré una caja Dora, es que tú eres súper previsora ayer ayer sacaste <risa> el dinero del banco antes del corralito que hubo en argentina sí. y hoy nos <risa> estás contando esto vamos vamos sí sí porque es así y una amiga que sabe que soy así me dice ay encargarme para mí y mi hijo, mamá, encárgame para mí. Entonces, bueno, Venga. a través de, de Mercado Libre compré tres cajas de 10 mascarillas en N95. Pues no lo digas mucho. ¿Por bueno, si estás aquí en España, menos mal que estás en Argentina. Si estás aquí en España, van a por las mascarillas. Va ahora la Guardia Civil y te las coge. <risa> <risa> claro. Es lo que han hecho. No, pero ojo. Luego, como les hemos criticado tanto en redes sociales, ya han, han cambiado. Ahora ya no te las quitan en barajas. Pero han estado así claro. una semana. Fijaros la de gente. Ser. Que podía haber estado con mascarilla y se habría protegido. Ahora hay 8.000 muertos. No digo más. Quiero la opinión de Joseph. Pero no te vayas, Josep. Cada vez que te voy a invitar desapareces. No, no me voy, no. Venga, aparece ahí que te invito ahora. Venga, sal ahí. Da tu opinión desde Cataluña. Aquí tenéis a un catalán. Saluda en catalán para que lo vean. Pero es que se ha hecho todo fatal. Un catalán hablando con un madrileño. Que somos primos, además, por cierto. Pues somos primos. Somos primos, primos y, y primos, nos queremos. Somos amigos. Aunque los políticos nos quieren o sea, enfrentar muchas veces, pero ante todo somos no, no, no, primos intentan, y amigos. Intentan, pero no lo consiguen, hombre. Así, Eso así, no. pepe. Danos tu opinión, anda. Sí, que no, que no, yo, ya, yo me he puesto colorado. Prilines, pero yo me he puesto colorado. Es por las luces que hay aquí. Si me echo para atrás, eh, no soy yo. que dicen que me he puesto colorado. Los únicos, los orientales, Corea del Sur, Japón, China, pero pero Occidente lo ha hecho fatal. Y no sé cuál es el motivo, si es que aquí ha habido intereses para hacerlo así de mal, porque es que si no, no, lo, no me lo explico. Que ni he hecho adrede. Ni hecho adrede. Pero, bueno, pero eso ¿verdad? ya eso es otro debate. Ver, Oye, hablamos algo del dinero de... y del cambio de mentalidad, lo ¿verdad? dejamos para mañana. Allá, acá, ¿Qué queréis no, que no, hagamos? No sé. Mañana Luis para que tengamos Eso más que tiempo. Digas. Vale mañana dejamos. Eso. Pues nada, alguien más quiere preguntar algo? Marina, has, has hablado ya, ¿no? Marina que tenías la mano por aquí levantada. Me quería sí, decir algo más, más que Marina. Quería comentar. Lo único que a comentar es que aunque sí es, es cierto que Wuhan, este tomó medidas, yo siento que se adelantó mucho en abrir nuevamente sus fronteras. ¿Están así? que los chinos otra vez están en pánico porque ahora aunque les bajó la cantidad de contagios ahorita tienen contagios este contagio de exportación o sea ¿de qué quiere entonces, decir? ¿De gente que viene de fuera de China y se lo llevan otra vez exacto sí. entonces yo siento que abrieron muy rápido sus fronteras y los está, chinos está otra vez diciendo están en con, el con ese en, temor en Marina bueno aunque eh, están diciendo que en Argentina ahora el gobierno estuvo muy bien dice Amparo dice que actuó a tiempo y que estáis bien cuántos fallecidos tenéis allí en argentina si lo sabéis 24 24 Joder, que bien compáralo vamos pobre bueno, 24 pobres 24 pero compararlo con 8.000 que llevamos aquí y encima les criticaban lo de las mascarillas o lo de los respiradores y te salían unos trolls rarísimos que no eran ciudadanos que se me ha quedado grabado prilines pero es que es, es que ves. lo he vivido que a mí los trolls me dan igual sabes pero es el he hecho Sí, Luis, hay que pensar que apenas nosotros empezamos. ¿Sí? Nosotros apenas empezamos, ustedes ya llevan un poco más de tiempo. En Latinoamérica apenas estamos. Llevamos 10 días más, calculo yo. Sí, sí. así es. Sí, porque yo sé cuando empecé yo, mira, aquí llevamos 16 días, lo podemos sacar. No, perdonar Aquí llevamos 17 días de cuarentena, ojo, de cuarentena 17. ¿Ahí cuánto lleváis? ¿En México? Nada. En Argentina son 12 días. En Argentina son Pues lo lleva. En Argentina entonces lo lleváis muy bien. Si lleváis 12 días sí. en Argentina, lo lleváis muy bien. Pero una cosa, ellos sí. lo llevan bien, es verdad. verdad. En el Cono Sur lo llevan muy bien. Pero no quiero ser pájaro de malagüero pero lo, lo llevan bien porque ellos, ahora mismo, dijéramos, están saliendo del verano, está en el verano, dirección al invierno. Ya veremos cuando allí llegue el frío qué va a pasar. Porque parece ser que este virus, eh, aunque no es... Bicho, no digas esa palabra, que el algoritmo de YouTube lo pilla y hunde el vídeo. Bicho, el bicho. Bicho, perdona. Parece ser que este bicho, eh, con, con el calor, queda tenuado. Entonces, en invierno, cuidadito. Que no, que no salga el bebé, Giuseppe, que no salga el bebé, que no, el algoritmo no sabe, tampoco quiere niños. Quiere entrar, pero yo, yo lo aparto. No pasa nada. No sigue, sigue, perdona. Eso, no, que están diciendo que aunque en verano, no, con el calor, no desaparece del todo, pero sí que queda amortiguado. No sé yo, ese ¿eh? ¿Hasta qué punto todo esto es cierto? Porque no se sabe del todo, pero los conos urban dirección al invierno. Entonces, a medida que vayan bajando las temperaturas, aunque era, pero a medida que vayan bajando las temperaturas, pues igual, igual, igual la cosa aumente el número de. Acá en estas dos semanas. A ver, de una en una fin, ir interviniendo, pero de una en una, el que quiera. Venga, yo a mí me da igual. Venga, el que quiera. Acá, hola. Acá en Argentina. A, ahora recién estamos. Eh, con, eh, vamos para la tercera eh, semana de cuarentena. Eh, vamos hasta el 12 de abril. Y después hay que ver cómo se sale, muy escalonado. ya. Dije. Porque está el tema de que acá, como dijo Joseph, se viene el invierno y supuestamente el invierno aumenta porque eh, es mucho más resistente. Pero acá sí hicieron las cosas bastante bien. Lo que pasa es que, como digo yo, acá actuamos con el diario del lunes sabiendo lo que había pasado allá en Europa y en China. Entonces, pero el presidente tuvo la convicción de tomar las medidas que tenía que tomar. Y él priorizó las muertes que a la economía. Porque si una economía que va mal, en algún momento le va. La muerte que cae no le va a saludar. Y en ese sentido yo no estoy de acuerdo con él porque no lo voté. Pero actuó bien, el que actuó bien y ya sí, cortó. Sí, y bien. actuó igual que el de México, ¿no? Igual que el de México. No, nada que ver. De México acá, acá todos decían que estaba loco, igual que el de Brasil, Bolsonaro. Bolsonaro dice que a los brasileños no le va a tocar porque ellos siguen exactamente igual. Y, en Brasil aunque... siguen, en Brasil siguen como si nada todavía a estas alturas. No, no, sí, mira, ya, ya hicieron hicieron este eh, eh, Hospitales de campaña en el Parque y en un montón de lados, que no había nada, y lo han, lo han empezado a hacer eso. Así que, ahora se han dado cuenta. Después, acá Chile también tiene mucho, Uruguay, en Paraguay lo han hecho bastante bien y, y lo, lo, han, lo han parado. Pero bueno, ahora hay que ver, ahora todo queda en cómo reaccionemos nosotros, que le demos importancia a la cuarentena, y ir todo, hacer todo muy... Este, muy pausadamente, si no, quizás el esfuerzo este no va a servir para nada. Pero yo creo que vamos, vamos a seguir bien. Sí. Que... Mira, algo que recalcar. En China lo que hicieron es lo siguiente. Ya China, un, un residente que no sea chino no puede entrar a China. Así sea, que tenga residencia, que tenga doble nacionalidad. En China ya abrieron sus puertas, sí, pero solamente entran chinos, chinos, chinos, chinos no entran de o sea, residente o que trabaje uno allá o no viva uno allá para evitar ese contagio y ellos mismos están de, los están de entrando y los de entran en cuarentena tengan o no tengan para que eso no se expanda tanto en China ellos están muy herméticos en ese en ese método de, de este bicho a ver Oscar ¿qué quieres decir algo? venga ah sí, muy fácil Hombre, primero que todo, para ustedes los españoles y para los latinos que están allá en España, hombre, promover la idea de trabajar juntos. O sea, es, que pues es lo es que, que estamos es haciendo es el aquí, el trabajando este el el juntos, momento. inteligencia colectiva, Oscar, dando la información en tiempo real, en tiempo real. Yo se empecé a avisar a, a América, cuidado que viene gorda. Cuando empecé a ver aquí las orejas al lobo, se empecé a avisar, vamos, por... sigue, sigue, perdón. Bueno, pues sí, precisamente, o sea... Este ese país tiene que empezar a pensar como uno solo y tienen que unirse todas esas esas regiones autónomas, Cataluña, el País Vasco, bueno, todas esas otras comunidades y Madrid. Si todo, estamos todo unidos, todo país. si estamos unidos, lo que pasa es que los políticos nos envenenan, pero no, bueno, me, me callo de eso. Es que este es un problema muy real, eso es todo. Y lo último, eh, con todo respeto, de ¿quién habla? Pep. Dinos Pep, a ver que te hemos mencionado por alusiones. espera, espera, no, por alusiones, solo, por alusiones. Solo he decir que sí, que el pueblo, el pueblo estamos unidos. En eso has dicho un, una verdad como un santo Luis. O lo está diciendo un madrileño y un catalán. Bueno y un madrileño que nació en país vasco, además. El pueblo es que es el pueblo, si es que. Nos lea o... mucho, nos lea mucho. Ahora yo os digo una cosa, pilines, a los gobiernos no nos podemos enfrentar no nos podemos no ganaría ahora sí podemos darle la espalda un poquito y cómo le podemos dar la espalda que es lo que quería yo tratar en el tema de hoy con el tema de la moneda otro otro día lo hacemos vale si se migra de moneda le quitamos un gran poder a los estados porque eso de que estén imprimiendo papelitos a mí me cuesta mucho ganar 50 euros y a vosotros también eso de que estén imprimiendo papelitos está muy mal hecho y a argentina y a venezuela lo saben mejor que yo por supuesto le quitas eso y, y somos todos más felices bueno y finalmente eh, para terminar venga eh, china es un país de una economía de un gobierno totalitarista cierto hay un totalitarismo de estado eh, una economía capitalista neoliberal todo ese tipo de cosas yo infortunadamente no le creo mucho a china con este asunto de, de, de que nos de han dicho, engañado a lo mejor no a mí hay algo muy sospechoso no no tengo ninguna contrariedad contra las personas porque tengan el origen chino o alguna cosa no para nada todos los seres humanos somos iguales pero realmente al gobierno chino yo no le creo nada les creo muy poco eso es muy raro es muy raro que no se hayan infectado en Beijing, en, en en otras ciudades tan grandes que no haya pasado que solamente pasó allá en Wuhan es muy extraño y es muy extraño que no haya que solamente haya haya habido una cantidad de tres mil en 4, 000, España ya años. llevamos más muertos que los de China Esto oficialmente claro si son los o a que lo dicen. mejor ellos creen en un dios muy distinto tienen un dios especial le rezaron a un dios que es el dios de ellos y les hizo el milagro, pues. Oye, tengo. Oscar, esperar, esperar, esperar, esperar, esperar, chicos. Que le tengo que dar la, la voz a Josep. que No es por. No es, por es, que, es que le han mencionado en el chat, dicen que es gafe. se dicen que eres gafe. Están diciendo en el chat de sí. YouTube yo que eres gafe. Con lo que has dicho. Siempre que he dicho. Pues que va a venir, que, que se preparen fe. ahora cuando venga el invierno. No, no. A, a ver. Yo solo le quiero bien a Argentina, y al cono sur, eh, no no. no, no. Mira. Hay... Eh, bueno, acaba que es que está Zorobabel. Zorobabel está ahora mismo y era, ahora acabas. Y, que, y era el chico de México que él estaba contento porque en México su presidente había dicho que no pasaba nada. Acaba lo que eso. Y oye, voy a abrir el chat de Zoom, venga, para que entre los que queráis. Acaba, Joseph, mientras abro el chat de Zoom. De hecho, de no, simplemente eso que eh, eh, me parece que lo han cogido en buen momento porque han tomado medidas y las están tomando viendo eh, a favor en el sentido de que allí hace calor eh, bueno pues bien bien han hecho muy bien claro que sí porque luego llegará el invierno y será más venga alguno más quiere quiere decir algo os he dejado sí, abierto el chat. Venga, Marina. Yo quería comentar, Luis, rapidísimo, y que me tengo que ir yo también. Este, Yo siento que más bien Wuhan lo que hizo fue tomar medidas drásticas desde un inicio. Claro que hay muertos en Wuhan. Hubo muchos muertos, pero si tú no tomas las, este, el toro por los cuernos, pues entonces se te destapa todo. Y yo siento que más bien en otros países en donde está habiendo tanta crisis, pues realmente no han sabido ni cómo hacerlo. Yo, eso es mi opinión. Además, sobre todo, pobres chinos en todo el mundo les están, este, ¿cómo se llama? Ofendiendo, lastimando. Sí, ellos los pobres. No, no, no hay que decir, golpeado. no digáis el, el bicho sí, chino, no. porque no es, pues ellos no tienen la culpa. En todo caso, el no, gobierno. No, Hombre, no, yo lo que creo, y escucha, Marina, no, una acá. cosa importante. Yo creo que lo que sí. se ha demostrado aquí una falta de descoordinación mundial de todos los gobiernos, porque, porque sí. si pasa eso en China, vale, es una desgracia pues Jope, que se avisen rápido a todos los demás países a los gobiernos que oye por lo menos pero es que aquí parece que pero si es que estaba pasando en italia y aquí en españa tan felices la, eh, engañados por las televisiones a su vez manejadas por el gobierno y por eso yo creo que eso en, en américa os ha pasado menos no os habéis enterado un poquito más por lo menos la población no marina pues yo la verdad aquí estoy en expectiva porque para mí esto todavía va para más entonces bueno este pero sí la verdad este tirarle a una a un asa que, por verdad como ha sido la verdad a mí lo que gustaría que también este cómo se llama esa Organización Mundial de, de la Salud deberían de hablar con ellos para decirles que deben de comer cosas que el humano pueda comer porque entonces no es es la ese es otro tema porque yo, yo he oído escucha la... Marina yo no me acabo de creer lo del bicho ese haya sido no, tan comprobado, verdad? ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Pero no estuvo allá. No un murciélago. Es que yo he visto un reportaje hoy de la televisión italiana de hace cinco años, ojo, cinco años del pasado de la televisión italiana, ¿eh? De hace cinco años. Y estaba hablando que precisamente en la ciudad esa de china tenían un laboratorio que sí que hay laboratorios de, de, de que crean bichos y en ese reportaje lo que hablaban que era muy peligroso andar manejando bichos de estos que un día se les podía escapar uno pues este reportaje era del 2015 lo he visto en youtube y me he quedado de piedra era un reportaje hablando del peligro de, de trapichear con bichos en los laboratorios, porque como un día se te salga, y cuando luego ha pasado esto, digo, oh, Si queréis opinar Pero algo. Pero también es la verdad que comen cosas muy raras. <risa> comen cosas muy raras. Así es, y además, no o sea, las es que no son a, Para zumo para humano, ahí sí, es eso sí, yo siento que no. ¿Vosotros qué creéis? ¿Que el bicho este ha venido de casualidad? ¿Que uno se comió ahí un.? Un mono, no sé qué es lo que bueno, se comió. O que se les ha es escapado. Se les ha escapado queriendo sin querer. No puede ser bien. sin querer. ¿Vosotros qué opináis? Venga, y acabamos ya con eso el vídeo. Es un bicho con el laboratorio. Venga, que lo diga cada uno, para que participéis todos. La chica de Canadá, Sara, no la, la, la puse al principio y ya me he olvidado de ella. La, la he visto ahí. Venga, Sara, ¿tú qué opinas? ¿El bicho se lo comieron de casualidad o se escapó? Espera que el vídeo... Espera, ya te pongo el... Y el sonido. Ya tienes el sonido, Sara, desde Canadá. Oye, allí tenéis también, bueno, lo ¿no? Que se, lo que se escucha aquí es que eso fue un plan, un plan entre... Pero ponte un poco más lejos, que solo te vemos la lengua, Sara. Ay, ay, ay, mucho mejor. Que es un plan político. ¿Qué es un? plan político. O sea, que tú crees que, lo, que el bicho lo han fabricado encima queriendo, ¿no? No que se les ha escapado. Sí. Vale. Sí, sí, sí, esto se dice aquí en, en lo que yo he escuchado de los canadienses, es lo que los canadienses dicen. Yo lo que pienso es que el bicho lo han fabricado, pero yo no sé si se les escapó sin querer, que se les rompió algo o, lo, o eso. Eso es lo que yo pienso. Sara piensa que, que queriendo. Venga, más opiniones. Venga, ya acabamos o sea, todos. ¿Opináis todos? China. ¿A quién le toca? Le toca a Oscar. Venga, ¿tú qué opinas, el bicho? ¿Qué opinas, Oscar? Según lo que estás diciendo, es el bicho es made made in China, made in China. Como todo. O sea, que no, ¿pero made, made in China. China por la naturaleza o made in China por un laboratorio de allí? Los únicos que ve cosas son los que hacen las cosas. Ah, vale, vale, te he yo, entendido. ¿Qué diplomático eres, Oscar? Eh, eh, Mira, eh, yo eh. soy muy cuidadoso eh, porque todos los seres humanos somos iguales y, y me he referido al gobierno. Me he referido al gobierno. Sí, aquí de, hablamos de gobiernos, de poblaciones. De nuestras. la China, cierto. Y el sí. gobierno. Lo invito a, es que a nosotros como seres humanos abramos los ojos. Eh, nos encariñemos más, nos ayudemos más como nosotros, como estamos haciendo con este FRISLINE, Frisliner y eso es, tratemos de. Por tratar... la naturaleza, por la naturaleza. Oye, oye, oye, oye ¿quién, está, sí. ¿quién está interrumpiendo a Oscar? Entonces, no he eh, sido yo. Exactamente, entonces nuestros países, tratar de ayudarlos, no nuestros gobiernos no son perfectos. Felicito a Argentina, pues. Pues la verdad en es que Colombia no que... te hemos preguntado, lo lleváis bien, han empezado rápido, despacio. Muy bien en Colombia, vamos muy bien en Colombia. Va bien, vamos ¿no? las medidas muy bien, muy rápido. El, el único problema es que es un muy difícil vivir, vivir sin dinero, vivir sin trabajo. Eso es muy difícil. Bueno, pues yo es quería hoy dar una clase práctica para que siempre haya dinero y eso, pero la damos otro día. ¿Vale? A pesar del bicho Oscar. Venga, a ver ah, sí, el siguiente en no, opinar, vale. eh, Dora, pero rápido, vale, Dora. Venga. Sí, Dora, Dora, que es la. Dora, que, bicho, Dora es la bicho planificadora. de. Es la más planificadora. Luis. Dora es la planificadora. Dora, bicho de, caso, bicho ¿no? de laboratorio bicho de naturaleza que se lo comieron y ya está. Mira, eh, mi idea es que. Pero no respuesta a rápida, decirle. hombre, no me dice un mito en cada uno, respuesta rápida. Nunca lo vamos a saber. Nunca lo vamos pero a saber. Pero tú, porque... tu intuición, tu intuición. No, no, no, porque no quiero arriesgar a no te mojas. A algo que no sé fehacientemente. Nunca vale. nadie lo va a saber. Eso queda en la intimidad de los gobiernos, en la intimidad. De bueno, los... hay, co hay cosas que estamos viendo, porque en la sociedad de la información hay mucha información, y a mí me extraña que justo en One haya un laboratorio de, de bichos. Y sí, pero. Y, no, y, no, y ya desde el 2015. Sí y claro también se había dado la propuesta es que es mucha si casualidad no es como mucha casualidad que no te, yo también no... se había dicho que era eh, está Estados Unidos para eh, querer debilitar la economía eh, china porque estaban este, en una guerra fría los dos países eso también se dijo o sea que las versiones que he escuchado son tantas entonces tirar por una sin saber fehacientemente eh, si yo no no vale, no puedo, venga no a puedo ver me queda claro tremendo venga Ricardo Ricardo y compañía vosotros qué opináis venga que quiero que opinéis todos bueno Luis a mí me parece que toda persona que crea algo como un virus y tiene un laboratorio y hace algo no digas no... esa palabra que como lo oiga el algoritmo un poquito, es un bicho es un bicho bicho bicho hemos dicho bicho Exactamente. Que ese es otro que me mosquea. Espera, ahora seguís. ¿Por qué no se puede decir ciertas palabras ahora en YouTube? Hay un algoritmo ahí que, como ve esas palabras, coge el vídeo y lo entierra. Ah, bueno. Es muy raro también, ¿no? Es que. No pasa nada, no pasa nada. Sí. No, eh, yo digo que hay que estar muy atento con China. No nos olvidemos que es un país que siempre de ahí sale lo bueno y lo malo porque la como tecnología y qué sé yo yo para mí mi opinión salió de ahí por qué porque para mí china fundiendo todas las naciones va a acaparar todo el mundo con el tema de la economía porque son millones ellos son millones pero son muy trabajadores yo ayer los estuve defendiendo yo no estoy metiéndome con, chi, con los chinos ciudadanos y ya, no, hombre, ya oye y se está claro que el, el bicho salió de allí lo que no eso está claro yo creo lo que no se sabe es si salió de manera natural que se comieron un mono o lo hicieron en un laboratorio y si lo hicieron en un laboratorio no se sabe si se escapó de casualidad del laboratorio por un fallo humano o, o se escapó queriendo pero ayer precisamente me peleé con mi propio primo aquí en directo porque él defiende que todos estemos más tranquilitos y yo decía que, oye, si se quiere trabajar 16 horas al día uno, pues oye, o sea, que yo a los chinos los defiendo, ¿eh? Como trabajadores que son. No, como trabajadores. Pero vamos, que cada uno defienda lo que quiera, ¿eh? Yo también. Como trabajadores hay que sacarse el sombrero, sí. A ellos que se le muera un millón o dos millones no le hace nada, porque son miles de millones. Pero el tema es que si lo disparan. O sea, que tú crees que el bicho lo han fabricado y lo han soltado queriendo, ¿no? Vale. Vale, si solo quiero vuestra opinión. Yousef no ha opinado del bicho, ¿no? Venga, Yousef. No, pues, opina de, no, opina lo que estamos diciendo, si tú qué crees? No, tu opinión, pues, es opinión. Que, pues que no lo sé, no lo sé si así Pero tu intuición, no. venga, no me hagas comodora que pues, intuición, intuición. Okay, ¿los están viendo unas mil o dos mil personas? os verán? ¿Lo que es vuestra Mira, opinión? Igual sí que hay un plano que estado detrás de todo esto por parte de China, porque una cosa, eh, la economía china nos ha paralizado, eh, se ha paralizado una región, pero eh, el resto de las regiones de China han seguido funcionando bien. José, ¿no? mi economía no se ha paralizado y no Ay, soy chino ni he hecho yo he los bichos. Los países sí que se han paralizado, Luis. Los bueno, países sí. occidentales, es decir. Detrás de esto, cuando pasen de aquí seis meses, igual nos hemos dado cuenta todos que, que los Estados Unidos, igual, igual ya no son el número uno. Igual China ha pasado por delante y ha pasado a dirigir el mundo. Y, y, y, y mi opinión es. ¿eh? Una cosa que te digo rápida: yo creo que China eso iba a pasar sí o sí. sí pero esto igual a lo mejor esto... lo acelere, pero yo creo que eso iba a pasar sí o sí. Vamos, ya viste. Pero... Esto ha sido un catalizador de muchas cosas. Y yo lo que pienso, que es lo que intenté decir, decir ayer, que mi manera de ser, la manera de ser de, que nuestra, la, la occidental, pues es mucho más parecida a la de los Estados Unidos, eh, eh, es decir, es una cultura muy distinta a la oriental, y si se impone la cultura oriental, pues yo no quiero acabar como ellos y trabajar con pues eso 16 horas, 18 horas al día, <risa> Pues no las trabajes, nadie te va a obligar a trabajarlas. Ya, ya, pero bueno. A ver, que nadie dice que nadie tiene que trabajar 16 horas. Yo lo que defiendo es que el que quiera trabajarlas, porque no va a poder trabajarlas. Sí, pero Yo lo que dije ayer es que no tengamos a todos igualarnos por lo de abajo. El que quiera trabajar 8 horas, que trabaje 8. El que no quiera trabajar ninguna hora, como Fátima, que no trabaje ninguna hora. Y el que quiera trabajar 12, como la alumna de Dora, que trabaja 12, pues que trabaje 12, pero que no se metan con ella. Que tiene Yo, una respecto, luna... Respecto mucho a si Pero sí, sí, estamos dando nuestras opiniones. Y eso Venga, a ver, para que dé tiempo, Enrique. Venga, Enrique. Te te pongo el audio. Venga, ya estás, Enrique. A ver, espera. Enrique. Ahora, ya te oímos. Venga, ya, ya, ya estás. Tu opinión. No, pues mira, estoy leyendo aquí en internet que según las teorías conspirativas, que parece que China ha soltado el bicho a propósito. Pero tú qué opinas, no lo que hayas leído. No os creáis todo lo que leáis, ni todo lo que os diga. Pues es que se han dicho tantas cosas. Claro, que fíjate, que fíjate, ¿no? Claro, claro. Si por eso os estoy pidiendo vuestra opinión, se dicen tantas cosas y encima no se puede hablar de ello. Por eso sí, sí pues no sé como dice la compañera Priliner que nunca se sabrá, ¿no? Puede cada ser cada gobierno tendrá su secreto. Así es. Pues venga. Eh, nos queda Marcelo. Marcelo, tu opinión. Para mí es un bicho que, un bicho de laboratorio, ¿qué crees que te diga? Y que se soltó queriendo o que se soltó por accidente. Eh, queriendo, queriendo. Yo eso es lo que a mí no me queda claro, fíjate. Yo estoy convencido que es el laboratorio, pero no me queda claro. ¿Sí? ¿Pero, pero tú pero cómo el... puedes saber que se es soltó queriendo? No, Para de mejorar ellos, la como... economía. Porque hay muchas competencias, hay muchas rivalidades, hay muchas oh. cosas entre los Estados Unidos y China y muchos otros países. que tan... También eh, tienen muchos intereses entre la economía, cambia o cosas así. Madre mía. Madre mía. Me estáis asustando, ¿eh? Sí. A ver, Milton, tú que eres más moderado, te toca. ¿Tú qué opinas, Milton? ¿Qué guerra tenemos con lo del audio? Os quito el audio, pero lo quitéis a la vez y entonces nos lo volvemos a poner. Te toca, Milton. El bicho como tal ya existía simplemente y eso sí está científicamente comprobado que fue modificado para que fuera letal y para que fuera todo eso eso sí está totalmente verificado que le inyectaron la proteína que es la que da neumonía y todo eso eso ya lo comprobaron. efectivamente Milton una... eh, efe, no? es que eso es lo que he oído yo que pero que ojo en el 2015 y la radio italiana hizo un sí. reportaje de eso que estás diciendo y, y Entonces, se metía que era muy peligroso que hicieran eso porque se podía escapar sin querer otra cosa no sé si ustedes han visto videos de China que de todo momento ellos andan en el temporada de invierno con tapabocas y de toda ahora antes del que pasara esto siempre andan ellos con tapabocas porque todos los años en China específicamente haber tanta población y tantas empresas y tanto contaminación siempre da una gripe diferente siempre da una gripa tal y tal y tal simplemente va, nos va a quedar en la duda ojalá algún día sepamos si fue intencional o fue error humano que se liberó pero Ahí fabricado es tú claro. estás convencido que fue fabricado no milton totalmente es que eso no pudo evolucionar solo para que fuera tan letal y se yo se también, también estoy mal. de acuerdo sobre todo letal oh, y que se tramita tan oh, fácil verdad tan... y yo me baso yo me baso en los estudios científicos que no es en una sola parte que lo leo leo muchos científicos que todo el mundo está estudiando ese bicho y todo el mundo llega a la misma conclusión. El bicho como tal existía simplemente que le inyectaron la proteína, que fue la que es la que es tan contagiosa y la que se convierte en letal, porque nosotros podemos tener una gripa, nos puede pasar una gripa o algo y podemos tenerlo aquí, todo el mundo, todos los plilinos lo podemos tener. Simplemente vale. que la evolución... Cada uno nos evoluciona diferente. Una, una cosa que le digo a los priliners de youtube podéis entrar al salón de zoom si queréis ahora mismo que lo he abierto para dar vuestra opinión tenéis debajo del vídeo el enlace si alguno quiere vale milton quieres agregar algo más el murciélago otro... Venga que con... paso al siguiente el murciélago fue que, fue que el... Milton perdón dinos cuando vale so... dale dale dale dale le doy al siguiente Venga, a ver, eh, Digi Yaniel, Digi Janiel, tu opinión, bicho. Digi Yanel Bedoya no se sé cueda, Yaniel. No, no. Te toca tu opinión. Mi yo mi Joker. ahora. vas tú, ahora, ahora. A ver, van a ver. A ver, se A ver, Didi Yanel, si has entrado al, al salón es para opinar. Pues nada, Juan Venezuela, ¿qué opina tú? ¿Qué digi Daniel no sé? Si no juego Hola Juan, ¿sí me, eh, hola Luis, si ¿sí me escucha. Sí, te escuchamos Juan Mira este, bueno para mí sí hay algo extraño detrás de esto pues Para mí sí es algo creado y con intención Vale pues vale ¿Alguien más quiere opinar? ¿O acabamos ya el vídeo? Acabamos ya, ¿no? Les dejamos yo, yo, yo, la incógnita porque... Añadir, simplemente que si fue creado con toda la intención del mundo y soltado con toda la intención del mundo por parte de China, ¿qué mejor que soltarlo en China? Sacrificar unos cuantos de los suyos, eh, que esto pues, según qué países les importa poco su propia población y así pues bueno ya no quede claro quién ha sido igual si lo hubieran soltado en otro país hubieran apuntado más directamente a China pero es que aquí aquí lo han soltado independientemente de si lo han soltado esto es mundial vamos salvo uno que esté en una isla ahí perdido claro un un un pues efectivamente acaba siendo mundial y a lo mejor no ha sido un país, a lo mejor ha sido una persona, un grupo. Porque siempre nos vamos a los países, pero cuidado. Bueno, yo no lo sé. O sea, prefieres. ahora yo mi opinión es que sí es de laboratorio. Mi duda Perfecto es si también. salió de accidente, se escapó de accidente o se escapió Desde luego, como fue intencionadamente, el que lo haya hecho sí que es un bicho. Sí. Sea un país, sea un particular, sea una empresa, sea un grupo, yo qué sé. Así es. Pues nada, Prilines, finalizamos el vídeo. Quería haberos hablado de otra cosa, pero bueno, mandáis vosotros sobre todo, ¿vale? Muy Muchas bien, gracias bien, por bien, haber estado bien, ahí. Bien, poner bien, un like, bien, poner bien, un bien, like si... Ponerle un like al vídeo si, si os ha gustado, por favor. Si lo veis luego aparte del like os pido que os suscribáis con campanita que ahora estamos todos los días en directo en vivo y así la campana os, a, os avisa porque no tiene una hora exacta el vídeo ahora lo que tiene hora exacta es el salón de zoom tenéis que estar antes de las 21 horas hora de madrid vale entráis y así participáis en el vivo Bien, que muchas gracias, gracias a todos a que no sabe que en europa ha cambiado la hora Claro, tenemos, mirar la hora que hay en Madrid porque la acabamos de cambiar, la han cambiado hace tres días, ¿vale? Y algunos estáis un poco desorientados. Pues nada, Prilines, muchísimas gracias. Ya, apareció Mirta, mira, apareció Mirta ahí en el chat. Genial, genial. Saludos a todos, Prilines. No, Muchas gracias. Claro, bueno, chao, chao.